De los 60 tiros que le propinaron al sujeto que se movilizaba en el vehículo blindado, 31 casquillos levantados por la policía son calibre 9 milímetros de armas cortas y 29 calibre 45 milímetros de dos fusiles que utilizaron, munición de guerra. El ataque protagonizado por los cinco sujetos que quedaron grabados cuando llegaron en el carro blanco fue extremadamente violento. Pese a esto, José Arturo Rivas Lozano, de 41 años, sobrevivió. En medio del ataque en la plaza comercial ubicada en la vía Salitre San Borondón, Guayas, el hombre logró bajarse del vehículo y se resguardó en un spa. Ahí lo atendieron, salió caminando, solo presentaba un roce de las balas en su mejilla y una herida en uno de sus brazos. Uno de los victimarios intentó abrir una puerta del carro y trató de romper la ventana a golpes, donde se encontraba su esposa y su hija menor de edad. Ambas salieron ilesas. No, no tiene ninguna herida, ninguna expresión. Su carro valorado en cerca de 150 mil dólares, con el mejor blindaje, lo ayudó para que no le quiten la vida. José Arturo Rivas Lozano registra 13 detenciones y nueve procesos judiciales en su contra por los delitos, asesinato, tráfico de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita, robo y otros. En 2019 lo detuvieron en un allanamiento donde se le encontró un arma de fuego. Durante la diligencia fue liberado. Su defensa señaló que no existe el tráfico ni la tenencia porque resulta que a la fecha que fue allanado y encontrada esa arma de fuego, físicamente no tenía el permiso, pero en el sistema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas existe. Así consta en la función judicial. Pese a todos los antecedentes, cuenta con permiso para portar armas. Su intento asesinato ha sido catalogado como sacado de una película de narcos. Al llegar a la clínica Alcibar, aparentemente integrantes de la banda contraria, lo esperaban para concluir su muerte. Su arribo causó pánico en los exteriores de la Casa de Salud, por movimientos inusuales de hombres armados. De ahí lo llevaron al Hospital Bernaza, donde también lo estaban esperando sus rivales. Es preocupante el, estas bandas están realizando diferentes actividades ilícitas. Ante la alerta levantada de decenas de sospechosos en el interior y fuera del hospital Luis Bernaza, la policía junto a militares realizaron una requisa. Lograron detener a 18 personas, 10 de ellos registran antecedentes penales. Les encontraron tres armas de fuego, teléfonos celulares, municiones y dinero en efectivo. Estaban dando seguridad a la, a la persona que se encontraba herida, que la misma que sufrió el atentado en el sector de la Aurora. El herido nació y creció en la cooperativa Santiaguito Rol Era consuegro de alias Gorras, que murió por COVID-19. José Rivas sería uno de los líderes de la banda operativa Los Lagartos Su grupo rival es quien quiere acabar con su vida Hacen base en varias cooperativas del sur de Guayaquil Y su muerte ha sido ordenada por la lucha de territorio para vender